Claro. Doctor, yo tengo para, para hacer un montón Mario de preguntas Alzamora. de su mismo trabajo, pero ya aquí terminamos claro, para Mario Alzamora eh, el derecho de Estado eh, fue aquel que garantiza al hombre eh, su dignidad de persona ¿no? mediante, mediante las normas de derecho ¿no? este, inspirados en la justicia y en el bien común y la, y la seguridad eh, ¿no? En cambio, para Hans Kelsen, eh, él pues este, propone el, el Estado de Derecho que eh, esta institución debe garantizar los derechos individuales, también que permita el control eh, de la legalidad de los actos estatales, no, asegurando la formación de normas jurídicas. Ya, muy bien ya me quedé satisfecho con dos preguntitas no le hago dos más no esa, esa, esa, esas dos nada más ya bueno terminamos en esta eh, esta primera exposición en la cual en verdad felicito como también el primer grupo que que hizo el día viernes muy bueno y, y eso demuestra de que cada día están superándose más en verdad me siento contento con las dos exposiciones muy buena usted Mónica Ramírez y la que hizo Vega González la semana pasada y acá he tenido que ponerle presión para que todos participen porque si no iban a hacer dos tres cuatro preguntas y yo creo que esto es muy saludable para nosotros en nuestro en nuestro caminar a la hacia la meta que es la de abogado ya entonces ahora vamos a darnos un respiro un cafecito, un cafecito a un cafecito para ya empezar con la segunda exposición. ¿Estamos? Sí. Unos... Muchas, gracias, Mira, sí, sí, sí, para... Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, chicos. parecía ustedes este, que lo estaban no, no, no, no. interpelando. Parecía, parecía una... Una <risa> interpelación. Una interpelación. Bueno, voy a, voy a tomarme un cafecito también porque estoy... Bueno, voy a poner a ver el agua entonces. Sí, es el de cuánto, doctor? ¿Sabe qué? Condori es el único que desde que he entrado en clase de la primera unidad, su cámara siempre ha estado prendida, nunca la ha apagado. En todas las clases, profesor. Sí, en todas, sí, las, en clases. todas las, en las clases, los, efectivamente. Los todos ponga de 20 es, es, ¿Tampoco, ¿tampoco, los cursos. Tampoco, también, pues, en todos los cursos. No, Doctor, una consulta. Eh, mi mamá, mi mamá me adiós, veo la exposición? Está muy buenas, muy interesantes, pero tiene que ver mucho también la presencia, me imagino, ¿no es cierto? Y eso también tiene que ver una nota, me imagino, doctor. Sí, sí, oh, no se mal. preocupes. Ah, ya, no nada más lo decía, doctor. No, pero ah. por ahí me dijeron que, que el hábito no hace al monje. Pero, doctor, estamos hablando de ser abogados. Ajá, a ese punto queríamos llegar, ¿ves? Ya, justamente, ustedes han escuchado... Justamente para ser abogados tenemos que tener mucha presencia. Mucho. He visto, pues, falto de... La exposición estaba muy buena por parte de mis compañeros. Sí. Pero por el otro lado también hay puntos irrelevantes, ¿no? Nada más, esa es mi observación, doctor. Ya, Tito. Muy bien, Tito. A veces no, no lo digo yo, el... lo dice Tito por algo será, profesor. Ah, ya vamos a ver a su grupo, ya vamos a ver a su grupo de Tito. Ah. Tampoco, tampoco, pues. La autorreflexión es buena. Ya pues, Tito, iba a ponerle 18, doctor, ahora voy a poner 17. Ahora le pongo 15 nomás. Ya ves, Tito. No lo creo, porque nos hemos esforzado, profesor, bastante. No, chicos, Excelente, chicos, no, no, no, es una... Es, es Ay, una está ya. bien, está bien la sugerencia. Una hay que aceptar todas las sugerencias Claro, él lo pone en el tapete y ya ustedes ven si lo sí, cogen o no. Nada más. Respeta las ideas Y ya dijeron, ¿no? Que la vez pasado un juez le llamó la atención a un, a, un, este, a un abogado porque creo que fue sin corbata. Uh -huh. Así es. Y Así el, es. Ajá. Y el okay. café se queda. Tomamos el cafecito y regresamos. Entonces, dentro de. Un comercial minutitos. y regreso. Y regreso. Un cafecito porque estamos nerviosos todos. Sí, de sí, tus sí, sí. tiempos a otro, Ferrando Mónica. Sí, de mis tiempos. Es verdad. <risa> Mónica está joven todavía Eso sí hey, Una pequeña, digamos, cotación, ¿no? a unas Algo que usted mencionó acerca del señor Vizcarra y el señor Merino, ¿no? Bueno, eh, recuerdo que cuando Vizcarra cerró el Congreso, doctor, lo recuerdo a ti, porque si mal no recuerdo, el Congreso le había dado dos veces la confianza. Entonces, amparo de la Constitución, él lo cerró. Ahora. Con el tema de Merino, finalmente no se supo, porque eh, ni siquiera el Tribunal Constitucional definió con exactitud la incapacidad moral. Entonces, ahí podemos decir que de repente hubo un vacío, pero penosamente fue, este, fue a votación, ¿no? El juicio político fue votación y ganó la mayoría. Pero en el caso que Vizcarra cerró el Congreso muy bien hecho y ha parado el... No, pero eso fue algo la famosa, ¿cómo es?, fáctica, una palabrita que no existía en, el, en, el, en la Constitución. Bueno, pero también si nosotros vemos eso de Vizcarra también ya sabía, ya sabemos por qué lo cerró también, pues, ¿no? ya pero porque, no hay... porque quería legislar solo y él, él pensando de que el nuevo Congreso que él llamó iba a estar a su a su, a, a su servicio, ¿no? Y ese mismo, ese, como él mismo decía, ¿no? De que era su creación ese congreso, y ese mismo congreso lo vacó, ¿no? Y también, mira, si vemos en la, en la justicia, un señor está libre, y hay pruebas, hay todo, ¿ves? Por eso digo yo, eh, no hay jueves, no hay jueces probos. Y, y hoy día, por ejemplo, creo que ahora que, que está este señor Pablo Sánchez, que también no es de mi no es de mi agrado, ¿no? Eh, pero bueno, ¿por qué? Porque faltaba el, el famoso Jurado Nacional de Justicia, el, la Junta Nacional de Justicia, faltaba nombrar tres o dos este, fiscales. Bueno, y gracias a Dios eh, el fiscal supremo, es mi amigo el que ha subido, este, Villena, Villena Campana, él me ha enseñado a la universidad, y es mi gran amigo, porque él acá en Chincha, y Qué es lo que le están dando el caso, eso de la investigación, ¿no? Y recién yo me he enterado hoy día, de ayer, cuando escuché noticia que este señor, este, un, uno que fue también del un, un Supremo, manifestaba, ¿no?, de que habían promovido a dos fiscales supremos, y cuando escuché campana, villena, dije, bueno, ¿será, pues, o no será? Y hoy día, ya que estaba en ICA, ya me entero allá por, por otro por otro fiscal supremo de que eh, Viena Campana estaba allá, eh, perdón, otro fiscal superior, ya me entero de que Viena Campana había asumido, ¿no? Y, y en verdad me, me da gusto porque eh, es un hombre probo, yo lo conozco años a, a él, al fiscal supremo. Bueno, y ojalá pues ahora que esté, que esté allá en la, donde en, en el. El Ministerio Público, ojalá se desempeñe bien, ¿no? Porque, como, como yo le digo siempre, desde el momento en que la política eh, entra a, los, a, los, a las entidades del Estado, ya se malogra, ya se pierde la idoneidad, se pierde la, la imparcialidad. Y es lo mismo que, que está pasando. Desde el, la policía era policía antes. Desde el momento ya que los ascensos empezaron ya a negociar, ya. Se fue la policía al tacho. Eso sí, esas policías, pues yo te hablo, yo egresé en el 84, no cuando era, pues la policía, no verdaderamente había una formación adecuada, todo, pero desde ya, cuando entra Fujimori, ya se politizó. Y ¿ya? ya cuando se politiza, todo se viene al tacho. Y eso es lo que, lo, lo que pasa con con la política, ¿no? Y, y volviendo al caso, ¿no? Me, a mí este señor Villena Campana me, me da me da gusto de que haya que haya ascendido a ser fiscal. Él es arequipeño, es. Arequipeño es este Villena. Muy bueno el, el señor. Así, doctor, ¿Puedo hacerle una aportación, doctor? A ver, dime. Esto? Sí, yo estoy de acuerdo con usted que el Poder Judicial y todo está bien politizado hace mucho. Por eso que actualmente hay una discrepancia respecto al Estado de Derecho. Porque en teoría sí se cumple en el Perú, porque es un país democrático. Pero en la práctica no es al 100% esto. Entonces, este, ¿por qué todavía quedan en el poder gente con ideología cergada, ¿no? Y... El presidente solamente tiene, actualmente tiene el gobierno, más no el poder. El poder todavía sigue en manos de personas adineradas. Esa es mi acotación, doctor. Okay. Gracias. Doctor, buenas noches. Disculpe, yo también quisiera acotar algo, doctor. A ver si se podrá. Sí, mientras no se salga del tema, no hay ningún problema. Y doctor, viendo la situación, doctor, como manifestaban mis compañeros, de que en nuestro país, desgraciadamente, pues no, se ha politizado todo. Sí, sí, sí. Pero, pero, hay un pero. ¿Cuál bueno, es el... si el gobernante, o, si el gobernante o el poblador, si diera cuenta de todas estas situaciones que están ocurriendo o que tengan principios, ¿no? Nuestros uh, nuestras autoridades, yo creo que cambiaría toda esta situación. Por ejemplo, como decía usted, la policía no todo. Por ejemplo, los grados eh, otorga el gobierno. Ahora los fiscales que son elegidos a dedo, hay jueces. Que son elegidos a dedo. Y asimismo, eh, existen eh, el familiarismo, el, el amiguismo, el compadrazgo, todas esas cosas, ¿no? Pero sin embargo, a mi punto de vista, esto debería de cambiar. Todo debería ser de acuerdo al conocimiento. No esa situación de que, porque eh, para ocupar un cargo, eh, debería de, de otorgarse o algún beneficio, ¿no? Bueno, creo que en esa parte, en esa parte, por ejemplo, de la, del, ¿cómo se llama? Del Estado de Derecho, como decía uno de mis compañeros, ¿no? El Estado de Derecho sí existe, ¿no? ¿Cuándo se dice derecho? Cuando las personas tenemos derechos en un territorio, ¿no? y Creo que hay derechos, todos los ciudadanos tienen derechos, por ejemplo, ¿no? pero no se manejan de acorde, a, de acorde a las normas que están escritas. Ese es el punto. Ahora, por ejemplo, para cambiar toda esta situación, ¿qué debe, nos preguntamos a veces, eh, ¿qué se debería de hacer, no? O sea, quién debería de cambiar. Fácil, pero. Hacer lo que hizo la matarlos a fusilados y ahí queda. Te he puesto que no va a volver a. <risa> claro. Claro. Como, claro. Como ¿Qué dijo? Esta es una, esto no tiene que ser una transformación como ah, creo sí. en, en Camboya con lo que hizo Pol Pot. Yo siempre he dicho, tenemos que desaparecer todo. Y, y los niños que vengan ya con otra, con otra nueva mentalidad porque esto no, no va a cambiar así ¿eh? pues Todo nada va a se salva no no va a cambiar doctor. Y cambiando la constitución a respecto, doctor, no nada, cambiar. nada nada igual va a ser al respecto al sí. doctor mire, mire doctor eh, como dicen mis compañeros no va a cambiar eso es cierto nunca va a cambiar eso ya está visto ya. pero ayuda desgraciadamente Está corrompido, toda esta situación está corrompida. Entonces, pues alguien va a tener que cambiar algún día, algún Eso día, sí. ¿no? algún día, algún día, que una persona tenga principios y valores y que diga no, que esto se hace uh, de acorde a la situación que se encuentra en nuestro territorio peruano. A ver, díganme ustedes, a ver, compañeros, a ver. Alguna vez, no sé, yo tengo, desgraciadamente tendré ese concepto, bueno, veo el panorama, mira, por ejemplo, en las municipalidades, en todas las instituciones, una dádiva por un trabajo, ya le hacen ver unos 100, 200 lucas, les dicen, ¿no? no ya. Esta situación, quiero pues un trabajito. quiero Me bueno. entregan y ya, ya tienen al día siguiente Tiene trabajo, razón, pero quiero, lo, que, dime, lo que lo es, que eso, eso está viendo nosotros mismos. Todos, ¿eh? Y nosotros yo, no cambiamos. Sin excepción. Así, mira, por ejemplo, a uno de los compañeros le lo ponemos esa cantidad de dinero, o siquiera, mira, por ejemplo, 5 mil, 10 mil. Va a alumbrar todavía su, su, su ojito, se va a voltear todavía. <ríe> <risa> y lo más es eso. Eso, eso, eso es así, desgraciadamente, doctor. A ese nivel eh, hemos llegado, doctor. No, pero, desgraciadamente. pero escúchame, ¿Eh? Sacachipán. No a, a, por... a ver, señores, vamos a empezar con la segunda exposición. ¿Ya? A ver quién es ese grupo que entra a la caldera. A ver. <risa> Los valientes. A ver. Bien chique alterno chique. y bien al, al vestido sastre, a ver que encienda sus cámaras. Cuerpo entero. <ríe> Doctor, ah. buenas noches. <ríe> a a Pónganse en cámara. Con cámara, tiene que perder su cámara. Doctor, buenas noches. Buenas noches, campodónico. <ríe> Campodónico, Cuba Escalante, Quispe Copaja, Cansaya, Valderrama, a ver, uno, Miranda Reina, Taza Quispe, y Guayani Díaz, a ver, está Campodónico, Miranda, está Cansaya, A ver. Solamente dos nada más. Uh, Quispe Copaja Alfredo también está. Ya. Cuba Escalante, doctor. Ya. Uno, dos, tres, cuatro. Campodónico, Cansaya, Cuba Escalante, Quispe Copaja. Quispe, Valderrama, Valderrama. Bien, Miranda, Reina, Tazaquistri tampoco está, Guayani Díaz tampoco está. Ya, empiecen ustedes con su tema, un tema muy importante. Bueno, ante todo, muy buenas noches, este, profesor Eric Félix de Navente, eh, compañeros todos, tengan muy buenas noches, este, vamos a tratar sobre el tema, eh, se refiere y concierne a la reforma constitucional, ¿no? Este, para hablar de reforma constitucional en, en, en nuestro país, en nuestra legislación, ¿no?, eh, se basa en, en que este tema va al punto de que se trata de, las de la modificación de una o más artículos en nuestra Constitución, ¿no?, como tal lo estipula el artículo 206 de la Carta Magna y el artículo 81 de, del reglamento del Congreso, ¿no?, como acá nos dice, ¿qué es la reforma constitucional? Bueno, cuando hablamos de reforma constitucional, nos referimos a la actividad normativa, la cual se encarga de modificar, ya sea parcial o total, este, una norma, eh, perdón, un artículo en la Constitución a través de los órganos y procedimientos especiales, ¿no?, en la ley. Eh, esta función reforma, reformativa de la Constitución debe principalmente, principalmente enfocarse en subsanar las posibles lagunas y hierros técnicos o políticos, eh, en los cuales pudieron darse, en su redacción por los constituyentes, eh, y, esta, <coughs> y esta se da en la solución de los problemas que afecten a la ciudadanía y logres sanar las necesidades, ¿no? Como sabemos que eh, nuestra Constitución eh, del año 1993, que es la última y la cual sigue vigente, eh, han habido artículos que han sido modificados, ¿no?, eh, conforme va pasando el tiempo, este, se van este, adquiriendo a, a los cambios sociales, ¿no? eh, También debemos tomar en cuenta que las constituciones no son realmente perfectas, ¿no? Aunque pueden ser permanentes, pero no, no, no se quedan para siempre. Eh, no son eternas, llamémonos así. Es siempre va a haber un cambio en ellas, no una modificación, ya que los cambios políticos pueden ser políticos sociales culturales de una sociedad que exige en sus normas y entre ellas la Constitución, eh, en, la, en las cuales puedan adecuarse aquellas y evitar así el establecimiento entre la norma y la realidad. ¿no? Como sabemos, este, en, en nuestro país, para iniciar este, un, un proyecto de, de reforma constitucional, nos basamos en el artículo 206, como les mencioné, de nuestra Constitución, eh, para llevar esta iniciativa... <coughs> Para cualquier reforma de cualquier artículo eh, que está en nuestra carta magna, ¿no? Lo no puede hacer efectivo el presidente de la República, pero bajo la aprobación del Consejo de Ministros, también puede ser el Congreso de la República, o también un número de ciudadanos equivalente al 0.3%, que equivale a unos 70.000 personas o firmas eh, totalmente llevadas a, comprobadas bajo el comprobadas barco este bajo el bajo la norma legal no en lo que se refiere a las personas que totalmente tienen el ejercicio de tienen el ejercicio para poder sufragar no Estas son las que tienen la potestad de, de, de poder este, hacer ese este tipo de, de reformas como como sabemos eh, también debemos tomar en cuenta que en el artículo 32 de la constitución nos habla sobre el referéndum, ¿no? Se dice que si, si, en, si en el primer camino, eh, en caso del, del Congreso, eh, se vota la mayoría de los congresistas eh, en 66 votos de los 130, ¿no? Se tiene que ser ratificado mediante un referéndum, en lo cual eh, la población este, emite su voto, ¿no? Un eh, llamado referéndum, en lo cual este, puede, puede hacerse el cambio de... Ya sea, la, ya sea parcial o, o total de la Constitución, o una aprobación de una norma con rango de ley, o como también las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de la descentralización. Como también sabemos, en el Perú se ha reconocido la, la Facultad de Reforma en Naturaleza Parcial y Total, como ya lo mencioné. <coughs> en este último, eh, en este tipo, se ha, se ha convertido en un caso de análisis en el derecho comparado, ¿no? En tanto, son muy pocos, los ordenamientos que se consideren que dicho mecanismo puede ser posit positivado en la, en la propia norma fundamental. Eh, también, como cabemos recordar, el Tribunal Constitucional en el año 2002, eh, en una sentencia de número 014 del año 2002, ¿no? en una acción inconstitucional, el Tribunal Constitucional, nos dice que, que para el caso de la reforma total, además de contarse con menos 88 votos en las dos legislaturas ordinarias, deba inobserablemente llevarse a cabo un referéndum, no resulta inapropiado en tanto que el órgano legislativo el que lo conforme de una facultad, potestativa, desactiva, decide si es que se debe optar por utilizar o no dicho mecanismo en la democracia directa. Como sabemos, el orden estamentado por el, <coughs> por el que se toma porque se torna legítima a la reforma supone eh, aceptar el concepto de un Estado social y democrático de derecho, ya que en el mismo reconoce los principios de supremacía constitucional y la democracia representativa. ¿no? El primero eh, va como un vínculo entre los gobernantes y gobernados para el, para el respeto de los, de los mandatos constitucionales, ¿no? y el segundo como una forma que se expresa el sentir ciudadano a través de los representantes. Eh, como bien sabemos, eh, en un análisis eh, procedimental hemos tomado los artículos 31 y 32, el inciso 1 del, del artículo 32 y el, do, el 206 de la Constitución Política, en los cuales establecen que quienes participen en el mecanismo de reforma son el pueblo y el Congreso. ¿no? Eh, la ciudadanía en sí solo intervendrá subsidiariamente a través de un referéndum, que si es, si es que se cumple el procedimiento habilitador para ellos. Y como bien sabemos, en el, año, en el año 2018, el 9 de diciembre, fueron sometidos a referéndum cuatro autógrafas de leyes de reforma constitucional. Como el público de conocimiento ya hemos sabido, ¿no? Estas, cuatro, estas tres han sido mayoritariamente aprobadas por la población, mientras que la restante, cuando se pedía el famoso referéndum de la bicameralidad, fue rechazada, ¿no? En una consulta popular. Pues... En este resultado directo, como bien sabemos, en esta consulta popular se modificaron cuatro artículos de la Constitución, ¿no? Como son el, el artículo 35, el 154, donde se cambia la, el Consejo Nacional de Magistratura y, y se forma la, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Además que se ha incorporado un nuevo artículo, como bien sabemos, el artículo 90 año en el cual este, los comercistas no pueden reelegirse consecutivamente. Esto sería todo por parte del grupo, doctor. Bien, a ver, empieza la masacre. Presente, doctor, yo. Mira. <risa> a ver, eh, su pantalla, por favor, ya...